Ante toda la inseguridad de los empleos de hoy en día, en que cualquier día te pueden despedir o puede suceder cualquier desgracia y ante la incertidumbre que se está generando sobre el tema de las pensiones para el futuro, cada día se hace más imprescindible tener una fuente de ingresos pasivos adicional a tu sueldo o a tu negocio que te permita en más o menos tiempo conseguir tu libertad. A la gente cada vez le gusta menos leer. Sin embargo, cada vez más se consumen contenidos en vídeo. De esos vídeos la mayoría son tutoriales y cursos. Y seguro que tú eres experto o experta en algún tema, independientemente de lo que quiera que sea en lo que trabajes. Igual se te da bien la cocina, igual eres un experto restaurando motos antiguas, a lo mejor es muy bueno tocando la guitarra, programando en PHP, montando páginas web, haciendo la contabilidad de las empresas, etc. Seguro que dominas algo mejor que los demás. O lo haces de una forma diferente que hace que le resulte mucho más sencillo de hacer a la gente. Sea lo que sea, ¿por qué no montar un curso para enseñárselo a hacer a otros? ¿Y por qué no montarlo en vídeo para que sea más fácil de aprender? ¿Y ya puestos? ¿Por qué no vender ese curso en piloto automático por internet mientras sigues con tu empleo o con tu negocio como una fuente de ingresos adicional? Suena bien, ¿eh? Pero ya sé lo que debes estar pensando. No tengo ni idea de por dónde empezar para crear un videocurso, ni tengo los conocimientos técnicos necesarios para montarlo… o algo así. Pues bien, todo esto es lo que yo te enseño en este curso que te estoy presentando, para que puedas condensar todos esos conocimientos que tienes y que te hacen más experto que el resto de los mortales en una estructura bien definida de lecciones que conformarán ese curso que podrás poner a la venta. Te propongo un trato, el conocimiento lo pones tú y yo te ayudo a estructurarlo y a convertirlo en un videocurso vendible para quien le pueda interesar.